Hola a todos, bienvenidos al canal Bienvenidos Día más a World Thunder, escenario Ciudad del Sol, tanques De la US con un BR de 7.3 Tres zonitas Que conquistar Salimos desde la Zona norte del mapa y en esta vez Voy a salir desde el respawn Bueno, de hecho ya he salido Del respawn de la izquierda Y vamos a ir a por la zona A Zonita IS6 Vehículo Premio, que hace tiempo que ya adquirí. Y me mola bastante. Pero tiras perforantes, tanto de punta redonda como un pelín más afilado. Vamos a decirlo así. Bueno, 200 y pico milímetros de penetración. Está bastante bien. Venga, en segunda. Dale cañilla. Vamos hacia la zona. Hay tanques ligeros por ahí correteando. No sé. Pues se han quedado ahí Venga, ese amigo ahí encima del puente Se leo para uno Nadie se decide a, a pisar la zona Un T10 Esto significa que estamos en un BR de 8 8.3 Posiblemente Bueno, aquí está el jefecillo Aquí está todo el mundo mirando A ver qué se hace eh, Nada, con decisión bueno esta zona a está totalmente aquí en abierto desprotegida hay que tomarla rápido venga han tomado la zona c hay que tomarla rapidito y es por aquí por la parte izquierda por estas dos esquinas por donde te suelen aparecer los vehículos más rápidos venga fuego de artillería tomando la zona A. que no falte bueno tanto esa calle como esa al loro sin descuidarnos de la zona de la derecha que se está un poco más lejos Hay que bordear edificios Ahí hay un tanque medio Venga, compi, que voy para atrás Venga, venga ¿Qué pasa? Aquí hasta que yo no me he decidido Aquí nadie Bueno, nosotros todos aquí tomando la zonita más humo rojo Venga, pum, pum, pum Venga, más artillería, venga, que no falte Listo Me da cuenta, la hemos tomado Venga, al loro, ese tanque medio que iba por ahí, ahí está mala. Ahí está la marca Al loro pues a la derecha Venga, rápido Por ahí, por ahí Venga, por este lado Por los depósitos Ahí está el pollo Venga Vamos Ha ah, destruido Bien Ah, oh, pero me ha reventado el cañón Pues nada A lo justo Perfecto Muy bien Rango no importa Bueno, pues le habré zurrado No sé ni qué, ni qué bicho era Venga, a reparar Vamos 31... 30, 29. Buah. Oh. Pelín de tiempo, ¿eh? No excesivo, ¿no? Bueno, aquí ni no nadie que me pueda echar una mano. Todo el mundo a lo suyo. Venga, está ta otro tanque medio. Puede ser el de antes. Venga, vamos. 20, 14, 13. Bueno, zona B no está tomada. Zona C sí. La zona la hemos tomado nosotros. Venga, 3, 2, 1. Oh, vaya, si antes lo digo, el enemigo está capturando la zona B, cojonudo, venga, marcha atrás, rapidito, este me encanta, sobre todo cuando va a marcha atrás, tiene una aceleración, bueno, si en un momento se meten 15, 16 kilómetros por hora, marcha atrás, 17, está muy bien, todos los IS, les pasa eso, bueno, la zona B está ahí, a 390 metros, Venga, vamos a ver, 400, está bien D5, un poco más lejos ¡Eh! ¡Ah! Se me ha escapado Parecía un tanque inglés Venga, vamos A ver, a ver el tío por dónde anda ¡Vaya! ¡Ah, ¡Oh, mierda! La oruga, a reparar Vaya telita, eh Venga, me están disparando Fuego de artillería 24, 23, pues nada cojonudo Madre mía, me queda con medio tanque fuera Venga, nada, pues muy mal sitio Joder macho, así no puedo hacer nada Uf. Madre mía, vaya, vaya posición más chunca en la que me he quedado Venga, apoyo porfa Nada, está todo el mundo muy lejos Esto aquí no vamos a hacer nada Venga, otro, otro zambombazo ¿ves? Nada, challenger No fastidies la artillería. Venga ya, joder, macho. Con la artillería. ¿Cómo puede ser? Y ese sí es que caigas tú con esto. Venga, vamos a salir con el T-54. Este sí es 7.3. No es 7.0. Y esta vez, pues saliendo de la misma zona, pues vamos directamente ya a por la zona B. Artillería por ahí. Bueno, aquí llevamos dos proyectiles perforantes, antitanques y carga hueca, aparte de humito. Y artillería, este va bastante completo, el T-54. Este de todos los T-54, de los tres, es el que más me mola. No sé por qué. Venga, compi, en 300 está bien. Cuadrante, 225, muy bien. Venga, vamos rapidito. ¡Ah! ¿Qué es esto? Madre mía del señor. Joder, qué bueno para sustos. Joder, tío, jodido, ¿dónde estaba? Listo. Pues no sé cómo no me ha reventado. Me ha pillado justo en un ángulo. Me ha rebotado el proyectil. Madre mía, me podía haber reventado. Madre mía. Bueno, pues con mi proyectil perforante ahí no tan cerca ha sido fácil reventarlo. además ha sido un instante. Otras veces te pasa eso y te revientan a la primera O a la segunda, si no aciertas Bueno, estamos aquí, cerquita de la zona B, vamos a echar un ojo Venga, el enemigo ha capturado la zona cojonudo Venga, la cera estamos tomando, bien, bien La A que yo había tomado antes junto con el jefecillo la hemos perdido No me he dado ni cuenta ¿cuántos quedamos? 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7 pajaritos, aquí, ah, vamos a ver, aquí ya, más o menos, 400 metros aproximadamente, hacia ese edificio, más o menos, 300, 400 metros, ahí, tanque medio, bueno, la zona B, si no, vamos a tomarla, no la va a tomar nadie. Venga, nos pegamos aquí. A ver si se oye algo. No significa que no estén, como siempre digo. Bueno, aquí ya hay que ir a por la zona B sí o sí. Es que raro, como siempre. Parece que está desierta, que no hay nadie, pero claro, como siempre te están esperando. Estamos aquí al lado. A metritos. Último vistazo. Pues nada venga, que sea lo que sea al loro, por si aparece alguien por ahí y vamos a tomar la zona B venga, en breve, como siempre, empezará la artillería a caer venga, están tomando C venga, nosotros B ve. al loro, aquí ya te pueden salir por cualquier... venga, fuego artillería, te pueden salir por cualquier y el parte, la zona de la vía parece que tienen a un compi que está cubriendo esa zona me quedo más tranquilo porque es la zona por donde menos te puedes esperar que te aparezca uno ahí detrás de una chapa y reventó y encima te pillan de lateral, venga, humito el T54 lo único que no me gusta es el humo Venga a ver si nos van a joder como antes con la artillería el humo lo deja caer como el T-3400 venga, capturada Había de poder lanzar los botes de humo hacia la dirección donde tú apuntes con la torreta es lo ideal Pero bueno, ya hemos tirado uno a ver, a ver ¡Ah! alguien ha caído ahí hay una marca justo yo creo que se ha caído también en la vía del tren vamos a echar un vistazo por aquí Ahí está, tanque medio Y otro tanque medio, otro compi Por ahí, venga, vamos a asomarnos Rapidito, a ver qué vemos Venga, venga, venga venga A ver colega, ¿dónde estás? Ahí está la marca Pues por ahí atrás, si está, no lo veo Aquí está, no lo veo a ver si el pollo aparece venga, explosión de la munición a ver por aquí, cuánta distancia puede haber más o menos si me aparece un pajarito ahora mismo estoy en 300, ¿no? 300 sí, venga telemetro Hombre, ese compi por ahí bajando, significa que venga, 220, no, 300, está bien Pues, la zona izquierda, el flanco izquierdo, es el que está más flojillo, aunque tenemos ese antiaero que no sé qué hace tan cerca del respawn, están buscando que lo maten Venga, tanque medio, por ahí al principio de las vías Venga, tenemos las tres zonas conquistadas y esa barrita de arriba no baja, venga hombre, pues habrá que ir al respawn, venga ese respawn, el respawn de la de mi izquierda, no ese, ahí ahí. a ver, a ver, a ver, ahí tengo dos compis, el y el tanque medio que está llegando por la edad, del tren. venga, vamos a nosotros por el respawn de... que está enfrente de, la... de nuestra zona, vamos a darnos un tiempecillo que este es un sitio de paso cojonudo a ver si nos pillan por detrás mala suerte estamos pegados a ver prácticamente venga el jefecillo viene por allá a toda pastilla quién es Tanque que me dieron claro, si no te acerques tanto tío un lorrain. Buen bicho en no los Venga, poner bicicletas. Venga, vamos. T54. Bueno, pues campi, muy bien. Si tú vas por la izquierda, yo voy por la derecha. No voy a enganchar a nada. Venga, esa marca, claro. Pero ahí la artillería no la puedo lanzar. No la puedo lanzar porque estamos prácticamente ahí en el respawn de ellos. El enemigo está capturando la zona C, cojonudo. T hemos corrido tanto hacia adelante que nos hemos dejado atrás alguno. Suele pasar. Bueno, a ver si ahora vamos a perder las tres zonas. Y se nos va a la partida al garete. El enemigo de ah, ha dejado de capturar. Perfecto, bien, bien, bien. Pues habrá sido artillería. Pues, ¿a un avión? No lo sé. Ahí, ahí alrededor no veo ningún copia. No sé que se hayan matado mutuamente. Venga, giro rápido. Vamos a ver. No nos vamos a acercar mucho más. Vamos a buscar cobijo aquí, en este murito. ¡Ah! ¿Qué es esto? A ver dónde ha venido ese disparo. Ni lo he visto. A ver, a ver, a ver. Me parece que por ahí delante. Venga. Venga, ahí, justo ahí. Venga, lo tengo ahí. Lo tengo ahí, lo tengo ahí. Venga, vamos, Ahí está el pollo. A ver, venga esa marca. Vamos, vamos, vamos. La no, huella es cobarde. Tío, se va. ¡Eh! Ojo nudo, se la han cepillado parece, ¿no? Venga, reparamos. Imprudencia, vaya giro más flipante que de hecho. <ríe> Leí la espalda al tío, venga, por si acaso al fly. Creo que sí, creo que ha caído, creo que sí. Mi compañero que está desfilando por ahí, el STRV, creo que sí. La marca es esa. Sigue saliendo en el mapa. El enemigo está capturando zona B. Bien, cojonudo. Venga, vamos rápido. 18, 17, 16. 15. Vamos, venga, 13. ¿Eh? Hombre, ¿qué es esto? Esto viene muy rápido. Un elán. Venga, por aquí, por allí, por aquí. Venga, por aquí. Ahí va. En seco. Vaya, que bien ha frenado, tío. No me lo puedo hacer tan fácil. Venid todos a mí. Bueno, bueno, este pobre no se lo esperaba. Eh, buen sitio, ¿eh? Mm. No había coscado eso, pero buen sitio. No puedes venir, no te ven. Estás ahí, en un tanque bajito como este, como el T-54. Venga, vamos a defender el punto B. Nada, lo tomaron. Venga, esto está terminado ya. Venga, misión cumplida. Perfecto. Cuarto en el equipo. Muy bien, Ciudad del Sol. Últimamente me salen muy buenas partidas aquí en Ciudad del Sol. Venga, tres destruidos, tres críticos, tres impactos, dos zonas capturadas. Que lástima, y 89% de actividad. Seguimos en la investigación del T-55 AMD1. Recuerda abajo, comentarios, enlace, Discord. Facebook e Instagram del Escuadrón Ibis. Suscríbete o considera suscribirte si no estás suscrito. Te dejo el enlace de nuestro amigo de la Draconianus en Twitch. Si te gustan mis vídeos, dale un buen like, es la mejor manera de apoyar el canal. No te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Esto ha sido todo, misión cumplida, dominación Ciudad del Sol, y nos vemos en un próximo. Chao.